El partido que yo conozco es un partido que escucha a la gente, es un partido que está del lado de la gente, es el partido que en medio de la peor pandemia de la historia, cuando nadie sabía cómo manejar esa pandemia, creó todos los programas sociales para que nuestra gente se quedara en su casa y no fuera infectada. Cuando yo me fui del gobierno, habían 2.500.000 dominicanos que recibían una transferencia monetaria directa entre 5 y 8.000 pesos mensuales. Pero no solo eso, 193.000 niños entre 15 y 4 años de edad que estaban en los centros de atención a la niñez recibían alimentación todas las semanas.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 a vender y a defender la obra de gobierno de su partido. Porque la gente lo va a recordar. Y eso hará que en poco tiempo el pueblo dominicano dirija su mirada hacia nuestro partido. Nosotros transformamos todas las provincias del país, incluyendo a Santiago. Miren, esto que está aquí son parte de las obras que construimos aquí en Santiago y un honor del tamaño del Pico Duarte de haber sido elegido para presidir el partido de la liberación dominicana porque aquí está la esperanza de redención del pueblo dominicano y ahora que el PLD se ha rejuvenecido estoy más seguro que nunca que con la experiencia del liderazgo tradicional y la energía de la juventud que está ingresando al partido Tendremos más fuerza para vencer en las elecciones del 2024. Muchas gracias y felicidades. A principio de septiembre, el comité político del partido trazó una visión certera, pero al mismo, al mismo tiempo definió una agenda propia y en tercer lugar motivó a toda la dirigencia del partido a trabajar con voluntad férrea. Una visión certera, una agenda propia y la voluntad férrea de trabajo de todos los PLDistas son los que hoy tienen posicionado en este lugar al partido de la liberación dominicana.